Ok. La verdad no sé. Hey, ¿Qué tal, amigos y amigas? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Pues yo estoy nervioso. Eh, la verdad, estoy aquí frente a ustedes y sigo teniendo esa inquietud. De, de no querer hacer el video este video pero hay otra cosa que me dice que si sí lo ha, que sí tengo que hacerlo ya estoy como los youtubers no que tienen cuando tienen que que decir algo y es algo triste es algo sacado de onda ahí andan miren mi situación no es un pedo que tuve con una persona, no es una discusión que haya tenido con el FBI, es más algo personal, que me pasó no sé cuándo, es lo que desconozco, no sé cuándo empezó. Pero lo que más me importaba, lo que más me interesaba era qué chingados tenía <ríe> no. bueno perdónenme si no estoy viendo la cámara como tiene que ser pero me está costando un chingo mucho mucho mucho estar aquí frente a ustedes hablando sobre esto pero Siento que tengo la responsabilidad de hacerlo, porque he sabido de gente que no que la, que tiene la misma situación que yo tengo, pero no tiene la voz para decirlo, para compartirlo. Porque esto que, que ya tengo yo es algo mortal, puede ser puede llegar a ser mortal. Y la verdad... No quiero que... Desconocer a la gente De lo que me está pasando De lo que estoy viviendo Bueno Es que realmente no sé por dónde empezar oh, Chingada man. Como les digo Es algo que tengo No sé desde cuándo Porque no es como que te puedan decir En, en el hospital Esto te empezó a pasar desde tal año Desde tal día, ¿no? pero sí me pueden decir qué tan desarrollado lo tengo ahorita yo estoy en en primer grado, lo podemos decir así pero aún así creo que todavía estoy con complicaciones que pueden llegar a surgir más adelante Espere, espero que no pero bueno está en un chingo los únicos que sabían esto era mi, mi familia son mi familia mis mejores amigos y pues bueno ahora ustedes no porque es chingado me está costando bueno les voy a contar cuando yo me enteré fue el año pasado me enteré yo justamente el año pasado Gracias a una donación de sangre que tuve que hacer Para un familiar que estaba hospitalizada <risa> Este familiar necesitaba sangre Porque pues bueno hubo complicaciones en una de, su de sus revisiones que, que estaba pasando Y el hospital necesitaba donantes Porque no tenían de su tipo de sangre Y pues bueno Fuimos varios familiares su esposo, familiares de su esposo, uno de mis tíos y yo. Sépase que yo me puse muy terco. Creo que es importante aclarar, bueno, puntuar esa, este, esta, este tema en por qué me puse terco, ¿no? Cuando éramos niños fue una situación muy muy difícil para mí porque pues bueno todo lo, que se pas todo lo que pasaba me lo remontaba a mí, todo lo que había ahí, este lo que pasaba, que hacíamos travesuras, se hacían travesuras, pero pues bueno, este familiar llegaba más allá y siempre me culpaba a mí, o a mi hermana, o. o. A nosotros, ¿no? Y bueno, así pasó hasta incluso cuando ya llegamos a ser adolescentes. Cuando creí que todo eso se había acabado, volvió a surgir. Pero bueno, eh, por esas situaciones que pasábamos de niños, yo me quedé con ese rencor. con ese, Con esa espinita de de coraje, no No sé si me van a tachar como mala persona, como como ustedes quieran tacharme, pero, pero bueno, por esa situación yo me puse muy terco, ¿no? de que teníamos que ir a, ir a donar sangre a, esa, a, a ella y teníamos que estar este, atentos ¿no? a lo que pasaba, pues bueno, yo soy de los pocos de los pocos en la familia que tiene unas, un tipo de sangre diferente a la mayoría de mi familia. Pues bueno, mi sangre realmente no le iba a funcionar. Incluso después, si le hubiera funcionado, a nadie más le hubiera funcionado porque pues tengo esto. Entonces, ya después de tanto reflexionar, de tanto entender que ya... Todo debió haber quedado en el pasado, que pues, ya lo hice más por humanidad que, que por cualquier otra cosa. Porque no ha sido como que, oye Mario, perdóname, ¿no? o cosillas así. Que ya no lo espero, ya realmente ya no lo espero, ya pasaron chingos de años, y si no fue antes, no va a ser ahora. Ya, de eso ya me resigné <risa> Ya lo acepté Pero bueno, ya Voy a donar sangre Eso fue en noviembre del año pasado En noviembre del año pasado voy a, bo, voy a donar sangre con uno de mis tíos Y a los 15 o 20 días Me llaman solamente a mí Directamente a mi teléfono O sea, al teléfono de mi oficina Que tengo dirigido para oficina Pues... <risa> todavía me acuerdo, era sábado me despierto y, y me quedo como 10, 15 minutos aquí acostado en la cama viendo memes a veces leyendo un libro haciendo cosas ¿no? <risa> y en eso entra una llamada es raro que entre una llamada este, al teléfono de la oficina y respondo <risa> Y me dicen Bueno, primero preguntan por Mario, Mario Alexis Y yo, um, sí, ¿él habla? Ah, hola, ¿qué tal? Hablamos del Hospital General de Tacuba Necesitamos que vengas Tal día de la semana Creo que me dijeron miércoles, no me acuerdo Y yo, ok, pero todo bien Y me dijeron, sí, solo que no podemos decirle por aquí Necesitamos que venga personalmente Y yo de puta madre desde ese día empezó mi inquietud Me estaba imaginando que tuviera SIDA Me estaba imaginando que tuviera VIH Me estaba imaginando que tuviera, no sé, otra Otra enfermedad De transmisión sexual Y generalmente me estaba basando en esas Porque pues Bueno, ya no doy detalles No mm, <risa> Solo no piensen mal No piensen mal De que voy a las esquinas y pago para servicios No pero bueno, yo me estoy imaginando eso, ¿no? De que era alguna enfermedad de transmisión sexual. Ni por aquí se me imaginó lo que realmente tenía. Porque ni siquiera sabía que existía esa cosa. Bueno, tal. Voy al hospital de nuevo. Al día que me, que me citaron, voy temprano. Porque pues allá generalmente tiene que ser antes de las 10. Para, para dar lo de los análisis de sangre, y después de las 10, recoger este, estudios y todo eso, ¿no? lo que tenga que ver con eso, y entonces voy, me, me acuerdo que, que voy, este, doy mi nombre, y ya me citan hacia la oficina de la doctora, al consultorio de la doctora, que está sobre el mismo pasillo, al, al fondo, y ya, la doctora que me atendió, creo que se llama Cintia, creo que sí fue la, no, ella no. No, no me acuerdo cómo, ah doctora María Fernanda. Ella fue la que me dio las noticias <risa> y lo que me... la que me dijo que proseguía, que seguía. Entonces, me dice que yo tengo tripanos, Macruci bueno, que se detectó, el que salí reactivo al tripanosoma cruzi, me enseñó los estudios, estos primeros estudios, no sé si enfoca ahí bien, y pues bueno, y yo me quedo así de, ok, VIH, chalala, no reactivo, hepatitis, no reactivo, anticuerpos, anti hcb no reactivo, antitripanosoma cruzi, GG, reactivo, me quedé a chingar, ¿qué es esto, no? ¿Qué chingados es esto, no? Y a la doctora, literal, se quitó los dentes y me dijo, tú, Mario, tienes este bicho, es un parásito que se pega a la sangre y queremos estar seguros de que puede ser un falso positivo, un falso negativo, no, sí, un falso positivo. Necesitamos corroborar que, que no lo tienes, Vamos a tener que hacerte otra muestra, a sacar otra muestra de sangre tuya. Ya no vas a tener que sacar, te, ya no te vamos a tener que sacar medio litro, ya solo es con tubitos y todo eso. Me volvieron a una picar, y yo de puta y qué, o sea, ¿qué hace esa cosa, no? Ya me dice, no te preocupes, todavía no estamos seguros de que lo tienes. Va, tú tranquilo. ¿Cómo chingados quieren que esté uno tranquilos si y ya me están diciendo que tengo una pinche situación aquí? ¿No? No que alguien me explique. Pero bueno. Al menos me seguía sintiendo aliviado de que no tenía ninguna enfermedad de ETS. Total. Vamos... A donde me al mismo consultorio, al espacio donde hacen las pequeñas muestras de sangre. Me sentaron, me quitaron mi, su, mi chamarre que tenía y todo. Y pues bueno, ya me empezaron a picotear otra vez. Yo no tenía que ver, no me gusta ver cuando me picotean porque me, me desmayo, no sé qué me pasa. O quién sabe si ya me estoy haciendo fuerte con esto. Pero la neta es que me dan un chingo de miedo la, las agujas. Pero bueno. Me sacan sangre y me dicen, nosotros te llamamos. Para esto les estoy diciendo que fue primero de diciembre, 2 de diciembre, más o menos por primera semanita de diciembre, ¿no? Y yo, bueno, va, está bien. Llega diciembre, llega finales de diciembre y me marcan otra vez. Me dicen, Mario, necesitamos que vuelvas a venir, por favor. Y yo, puta madre, yo... Total, me dan el segundo análisis de sangre, aquí se equivocaron un poco, órale, órale, enfoca, que para eso te pago. <risa> Quién sabe qué le pasó. Pero bueno, este fue el segundo análisis de sangre que me sacaron. No sé si se alcanzó a leer, pero aquí me pusieron que ya tengo 30 años. <risa> y pues me dijeron: en efecto, tienes Hipanosoma cruzi. Y me empiezas a explicar lo que ya les había dicho: que es un bicho que te, te pega la que te pica, te muerde y te inserta los, sus heces. Y estas heces son como parásitos, que se pegan o adhieren o injertan en la sangre. Y de ahí se van reproduciendo, van haciendo su familia, en toda tu sangre, toda, toda, toda tu sangre. Y pues bueno, ya me empezó a explicar que en el peor de los casos, te da un paro cardíaco y mueres. Así, sin más, sin previo aviso, así, pum, se te detiene el corazón y mueres. Así de fácil. Y me dice, pero no te preocupes, me empieza a preguntar, ¿quién seguro? Y yo, um, no sé déjeme ver, ¿no? y ahí y me dice, ¿tienes histe? le dije, no, no sé, no sé, y ya, total, de que, me dice, bueno, entonces tendrás que ir a cualquier este centro médico de salud, un centro de salud más cercano a tu domicilio, para que puedan empezar a darte seguimiento, y yo, qué chingados, es un centro de salud, ¿no? <risa> y resulta que hay uno cerca de mi casa, pero yo no sabía que se llamaban así. Es a lo que les digo, o sea, soy ignora fui ignorante en este sentido, ¿no? Total, de que me voy con los dos estudios, directamente a mi casa. Comento la situación a mi familia. Algunos me, se mantuvieron escépticos en decirme, no, puede ser un, un, este, un bicho cualquiera y no te puede pasar nada, ¿no? Otros me decían, pues voy a empezar a darle seguimiento. Para eso estamos hablando de que era fin de año, reyes, primeros días. Quise quitarme de ese sabor agrio y disfrutar la fiesta, ¿no? Llega mediados de enero y empiezo a darle seguimiento. Voy a, no me acuerdo si, sí, si, fui el primero a un centro de salud, aquí está todo, todo re, escrito de las consultas que he tenido ya. <ríe> Voy al a rejón de Atizapán, pues bueno, ya me, me entro y me dicen, no, no, es que aquí no atendemos eso. Y yo, pero ¿cómo chingados? No, aquí es medicina interna, ¿no? porque la doctora me había dicho que fuera con medicina interna o internistas médicos internistas y ya y me dicen no es que aquí no tenemos para esa situación porque les doy los estudios de sangre me dicen que no yo bueno a ver entonces qué puedo hacer pues mira puedes ir al hospital al hospital Juárez de México ahí seguramente te te puedan atender y de puta madre dónde chingado está el hospital Juárez no y investigo voy ese mismo día y bueno, les comento la situación, me dicen, bueno es que tienes que regresarte al hospital donde te mandaron para acá, tienes que man ser mandado por recomendación, tienes que tener un médico que ya te esté dando seguimiento, que te pudo haber dado seguimiento, y todo eso, vuelvo a ir al, al hospital donde empecé, y bueno, sin respuesta, me dijeron, no, pues es que aquí no tenemos. Y yo de puta madre. Qué chingados, ¿no? Y ya, total, de que voy con una, con una enfermera cerca de mi domicilio, una doctora particular, y ella me recomienda que vaya al centro de salud. Literalmente no es lo mismo, porque un centro de salud es más chiquito, y esta, este centro de salud desde parte del liste total voy al y a liste y logro que me saquen mi cartilla la liste para que me empezaran a dar seguimiento porque esta la doctora que me atendió en el liste si me bueno en el, en el centro de salud si sí, sí sabe de esta enfermedad, ya dice: Mira, te voy a dar esto. Tienes que ir al hospital de Naucalpan. Y yo de puta madre, no chingados, está, ¿no? Ya, voy al hospital de Naucalpan. Voy bien feliz de que por fin me van a dar seguimiento, que por fin ya llegué con, de reparte de recomendados y a un lugar donde seguramente sí sabe. Llego al pinche centro de salud, digo al hospital de Naucalpan me doy todo lo que necesitaba, me dicen sí tu cita será el 18 de abril, les estoy hablando que fue por principios de enero, digo mediados de enero, finales de enero, principios de febrero, que me dieron la cita para el 18 de abril, ya directamente en el hospital, de puta madre, no mames, me puedo estar muriendo ya, güey Y me están dando cita para el 18 de abril, güey De qué chingados me va a servir, ¿no? Ya, ya, ¿para qué? Tan solo de recordarme me enojo Total, de aquí llega el 18 de abril Cuatro meses esperando, mordiéndome las uñas Y intentando pensar en otras cosas No centrarme en esto Que hasta cierto punto se logró El tiempo se pasó rápido, llegó a pasarse rápido Y pues, bueno eso lo agradezco, ¿no? Total... Llego el 18 a la hora que me citaron, me atienden, me hacen estudios, bueno, me, me checan mi respiración, me checan los pulmones, me checan cómo está palpitando el corazón, me checan, me hacen preguntas generales, qué como, cuánto mido, cuánto peso, qué he hecho, qué esto, el otro, de mi familia, charalá, charalá, para no darles tanta vuelta al asunto Me dicen, ve con el doctor de abajo, es otro médico internista que te puede dar seguimiento Te van a abrir un archivo y vas a poder empezar a venir Y yo de puta madre, bueno, va Bajo y el doctor me dice que no tiene esos casos yo de, mmm. Bueno, y ahora, no, pues ve al hospital el Arrejón. El primero al que fui. De donde me mandaron al hospital general de... Al hospital de Juárez de México. Y me quedo... ¿Es en serio? O sea, neta le hice esa jeta al doctor. Le dije, ¿es en serio? Me dice, sí, es que aquí no atendemos esta situación. Puedes ir directamente allá pues para que te chequen. Neta, en ese momento le dije... ¿Cuatro meses esperando? ¿Cuatro mendigos meses esperando a que me atiendan aquí? ¿Para que me vuelvan a regresar donde estuve? ¿Qué, o sea, ¿qué chingo? Ya me, me, me vio tan enojado y me dijo, espérame, deja de con contactarme allá directamente para que te puedan atender y ya para que no tengas tanto, tanto problema. Y yo digo, no, pues gracias, favor, que me estás haciendo? ¿no? Total de que regreso al hospital, a donde volví, a donde inicié. Y ya, llego con una con una doctora, el, doctora Alejandra, que por cierto es buena onda, porque ella fue la que ya me, me, me vio la situación, supo que fui recomendado y todo eso, y bueno me dice déjame checar porque esta situación sí es muy rara pero no la atendemos aquí pero déjame revisar al hospital donde ya te puedan atender total que llega este que en ese o sea en ese mismo día todo se hizo creo que era jueves o viernes no me acuerdo era un jueves o viernes del 18 de abril y ya me dice mira ya consiguió un hospital solo que si sí está hasta Zumpango y es el hospital donde se están especializando en esta situación ¿qué dices? ¿puedes ir? y me dice, y le pregunto ¿cuándo? o sea ¿cuándo? ¿qué hora? dígame, es que sí me interesa me dice, pues bueno el domingo, les estoy diciendo que fue jueves o viernes, uno de los dos días y domingo me hicieron la cita así de rápido y ya total de que de nada sirvieron estos estudios porque me tuvieron que sacar otra muestra de sangre, otro, me tuvieron que hacer otro análisis de sangre pero ya fui domingo, me hicieron la muestra del análisis de sangre allá directamente en el hospital de Zumpango Especies. Se llama hospital especialidades de Zumpango Tuve que estar allá a las 10 de la mañana Imagínense tanto tramote que tuve que, que hacer, quedar Lo bueno que tengo familiares cerca de ahí Me puede ir a, hacer, a quedar allá Pues bueno, ya Hoy en día me siento aliviado de que por fin después de cinco mesesotes de angustia, cinco mesesotes de no tantas preocupaciones porque he intentado llevar, distraer esa, esa situación, esas preocupaciones, al fin le puedo dar seguimiento, al fin ya estoy con especializ especializados en esto. Pero no sé qué tan desarrollado lo tenga, porque no me han dicho? Y creo que les comparto todo esto no para que sientan lástima por mí, no para que me vean feo, sino simplemente quiero hacer conciencia social de que si no hubiera sido porque tenía mi, un, un familiar mío, tenía que necesitaba sangre y no fui, y fui, no me habría enterado y esto en unos años me habría afectado demasiado. Porque conocí a un señor justamente que le pusieron un marcapasos ya en el corazón, conectado hacia sus venas. Y él me comentó que ya era de tercera etapa cuando se dio cuenta. Y es a lo que voy. Que es muy rara esta enfermedad, esta situación es muy rara. Ojo, no es contagiosa, no hay forma de heredar, porque había investigado en internet y me decían un chingo de síntomas, pero ya fui direct, ya que estuve con especialistas, frente a frente, pues ya me dijeron esa duda, ya me quitaron esa duda, de que no es contagiosa. La única forma de que te puedes contagiar de esa madre es que el bicho te pique. Y ya. Les recomiendo que vayan... A donar sangre de vez en cuando Para que se den cuenta Ustedes mismos de que no tienen Alguna situación con Con su sangre Con su sistema Que vayan a hacerse estudios constantemente Porque si yo me di cuenta Gracias a que tuve que hacer esto Y si no lo hubiera hecho Así hubiera seguido por años por años, hasta que de plano me hubiera dado un ataque al corazón y hubiera muerto. Y esto te pone a pensar un chingo de cosas. Primero, que la vida es corta. No sabes cuándo te puede pasar lo peor. Pero si estás prevenido, creo que es lo mejor, ¿no? Creo que, que es mejor saber qué es lo que le está pasando a tu cuerpo a nunca saberlo y saberlo ya demasiado tarde. Los invito a que vayan a hacerse estudios de sangre y si en la primera reactivo le dan esta indicación que tienen lo que yo tengo, les recomiendo que a la primera vayan directamente al hospital de Zumpango. Ese hospital se especialista en estas situaciones. Para que no los traigan como a mí. Que ya les conté que me estuvieron aventando de aquí para allá, de allá para acá y nadie sabía. Al final del día nadie supo qué era lo que tenía. Que vayan al hospital si es que salen positivos con, con este tipo de sangre y que más que nada se cuiden bueno, es que en este caso pues no fue de cuidarme porque en todos los estudios no tengo no soy prediabético no tengo anemia bueno, posiblemente sí porque esta, porque la anemia se pase que es una de las síntomas que te da este bicho y te hace adelgazar pero bien cañón Así que, de todo, de todo, de todo, me puedo despreocupar porque estoy limpio, menos del bicho. Es lo único que tengo y es lo más culero que puedo tener a yo. Pero sí los recomiendo a que se vayan a hacer estudios de vez en cuando, una vez al año, tal vez, no sé, de sangre, de todo para que justamente sepan ¿no? lo que tienen y cómo prevenirlo o cómo cuidarlo, ¿no? si es que ya lo llevan a tener Yo comparto esto justamente para esto, para eso, para, para hacer conciencia porque básicamente este bicho, como les decía, me lo pude contagiar aquí en la, en la casa como lo, me lo pude contagiar en un viaje que tuve y hasta ahorita yo me di cuenta ya para descartar que fue fui aquí en mi casa, en, en tu casa este ya directamente del hospital van a venir a la casa para hacerle estudio a toda mi familia y pues efectivamente descartar que lo, el bicho lo tenemos aquí. Ya al menos de ese lado pues... Si ellos no están contagiados, entonces yo me lo contagié en otro lado. Así que también para, para cuidar a, to, a los que te rodean. Eso es muy importante. ¿Vale? No te lo puedes contagiar de otra forma. Es la única manera que te pique esta madre y de ahí te contagies. Pues bueno, espero que hayan visto el video hasta aquí. Lo hice más que nada para, para que ustedes se prevengan de que por algo pasan las cosas, ¿no? A pesar de mi necedad, a pesar de, de esa espinita que yo tengo con este familiar, pues tuve que hacerlo. Y de no haberlo hecho, no me hubiera enterado de que lo tenía. Y pues hasta ese punto yo le puedo agradecer a a la vida, no a, al destino, llámenle como quieran pero así pasó bueno pues ya saben qué hacer esto es más informativo que que entretenido, que entretenimiento Compartanlo si quieren compartirlo para sus familiares, para sus amigos, justamente para que se haga conciencia de lo que puede pasar. Yo todavía estoy a tiempo, pero hay personas de las cuales el doctor que me atendió me ha dicho que no muchos se salvan, y más que nada porque como es una enfermedad algo rara, y no todos lo saben de este bicho Pues espero que este video sirva para hacerlo más Más informativo y hacer que la gente se entere, ¿no? Que pueden existir estas pequeñas cositas que te pueden infectar Ahorita soy yo Apenas es un señor y se dio cuenta. Y afecta en diferentes niveles. A los niños les puede afectar más que a los adultos. Y a los adultos les puede afectar más que a nosotros. A los de mi edad. Así que ustedes saben, amigos y amigas. Tomemos conciencia y, y, pues bueno, si tenemos el poder o tenemos la facilidad de poder hacer viral... Pues bueno, espero que este pequeño video les haya ayudado para hacer un poquito de, de conciencia sobre que en cualquier momento esta te puede afectar en tu cuerpo, cualquier cosa te puede dañar a futuro, si no te das cuenta qué es lo que tienes realmente, ¿no? Yo pues la verdad agradezco el, tu, el cómo tuvo que pasar para yo haberme dado cuenta porque me abrió las cosas ante muchísimas preguntas que tenía, muchísimas teorías llámalo como quieras casualidad, destino, no sé, pero de que yo voy a salir de esto, voy a salir de esto, y hasta que no esté 100% seguro que ya no lo tengo, voy a dejar de insistir, ustedes les recomiendo que, en serio les recomiendo que vayan a hacerse estudios de vez en cuando, yo ya lo aprendí a la mala, y pues bueno, sépase que es de, es de suma importancia que no cualquier hospital te trata de esto no cualquier hospital se, especialista en es, se especializa en esto así que como recomendación si ustedes en algún momento se hicieron este estudio y, y les pasó lo que a mí, vayan directamente a, al hospital de Zumpango les, dejo la, les voy a dejar la dirección acá abajo para que la tengan presente pues bueno vayan a hacerse los estudios todos los seguimientos todo háganlo de manera correcta para que no empeore porque pues bueno ya conocí a alguien a una persona que sí lo tiene lo que yo y el hecho de haber visto eh, lo que ya le pusieron en el dispositivo de marcapasos y todo eso pues si te afecta si te inquieta mucho que puede ser tú, ¿no? En este caso yo. Porque me hice, me puse a pensar en eso. Pero, espero que les ayude. Y pues, hagan lo que quieran con este video. Déjenlo en visto. Denle like, denle dislike. Cualquier cosa, pues. Espero que les haya ayudado de algún modo. ¿Va? O sea, hasta aquí mi reporte, Joaquín.